vamos a explorar las diferentes opciones de visualización que nos ofrece el sistema operativo de las fuentes en este caso lo vamos a explicar para windows 10 pero el camino para windows 7 es muy similar siempre debo ir al panel de control en mi caso voy a escribir aquí panel para encontrarme con el acceso al panel de control una vez que tengo esta persiana que es idéntica a la que aparecería en Windows 7, voy a buscar apariencia y personalización y de ahí voy a encontrar la carpeta fuentes. Cuando hago clic en la carpeta fuentes me va a mostrar el sistema operativo todas las fuentes que tengo instaladas en mi sistema. Por defecto lo muestra con esta vista y si yo hago clic en cualquiera de ellas, por ejemplo, me voy a encontrar, en este caso, con las variantes de la fuente Adobe Arabic cursiva negrita normal. Bien. Puedo volver y voy a buscar alguna fuente conocida como por ejemplo la fuente Calibri. Que está calibre muy bien nos vamos a detener en esta información fíjense que aquí se ha cambiado la forma en que nos muestra la información. yo tenía recién iconos grandes puedo elegir iconos medianos puedo elegir iconos pequeños, lista y también detalles cuando coloco en detalles eh, me van a aparecer toda esta información el estilo al que corresponde cada uno de estos archivos de la fuente luego aquí si se debe mostrar ocultar para qué lenguas está diseñado en este caso eh, Calibri está diseñada para latín, griego, cirílico, armenio, árabe, para qué destino está diseñada texto, que quiere decir, eh, vamos a, a verlo más adelante, que en general se usa la palabra texto cuando una fuente está pensada para textos extensos, como podría ser el, lo que se escribe en las páginas de un libro. Aquí nos va a decir quién fue el autor, el diseñador o la empresa que produjo esta fuente, en este caso fue el, el Microsoft Corporation, eh, si la eh, fuente es incrustable o editable. ¿sí? Esto nos puede ser a nosotros importante si se pueden editar las características de la fuente porque vamos a ver que hay programas que permiten una cierta edición del archivo de fuentes si volvemos y buscamos otra fuente como por ejemplo Berlin Sans aquí vamos a ver que la información es distinta en este caso está diseñada solo para latín es una fuente diseñada para pantalla el diseñador es otro acá nos lo dice otra empresa de Font Bureau Inc y también es una fuente editable eh, es interesante para que ustedes lo exploren si quieren eh, aquí esta opción de obtener más información de fuentes en línea que me va a llevar a una serie de páginas que están en inglés de todos modos están muy claros los textos y si no saben inglés lo pueden traducir en el traductor de Google y es realmente interesante explorar esta opción y también está el listado de fuentes de Windows 10.